Buenísimo, entonces les cuento. Bueno, cuando yo estaba eh, estudiando en el último año de la carrera Ingeniería Electrónica, trabajaba en una multinacional enorme, una de esas empresas que están en cada rincón del planeta. Pero ese año me di cuenta que lo que verdaderamente me interesaba era entender cómo funciona nuestro cerebro. Y por eso me puse a estudiar sobre el tema, y me contacté con un laboratorio de neurociencia para trabajar de lo que yo verdaderamente quería. Por mi perfil de ingeniero, más orientado a resolver problemas, mi nuevo trabajo consistió en desarrollar una aplicación para aprender a hacer cuentas mentalmente. Pero cuentas muy, muy, difícil. muy difíciles. Así los usuarios podían practicar y entrenar desde sus teléfonos celulares hasta convertirse en verdaderos expertos. Y al mismo tiempo, nosotros podíamos medir y estudiar las distintas estrategias de entrenamiento también podíamos descubrir y conocer las dificultades, los obstáculos más comunes que solían aparecer en el camino. Esta aplicación anduvo muy, muy bien. Se la bajó mucha gente, nosotros pudimos estudiar lo que queríamos e incluso publicar los resultados. Viniendo de ingeniería, encontré mi lugar en la neurociencia. Trabajaba codo a codo con científicos para hacer investigación. Y ojo, porque si esto no, como si esto no fuera poco... Me di a conocer en el ambiente hasta tal punto que me llamaron desde un laboratorio en Inglaterra. Sí, sí, yo no lo podía creer, mi alegría era enorme, no la podía creer. Obvio que dije que sí, dije sí a todo, ya, ¿dónde firmo? Y la verdad es que tampoco tenía tanto para perder. Solo tenía que renunciar a mi trabajo, desarmar el departamento al que me acababa de mudar, despedir a mi familia en el aeropuerto y confiar que con mi pareja fuéramos capaces de sostener una relación a distancia. Bueno, solo eso. Tampoco tanto. Pero aún así, me fui a Inglaterra. Llegué con mi valija y mi manija a la ciudad del Este. Era enero, invierno en Europa y hacía mucho, mucho frío. Me tuve que equipar gorrito, guantes y bufanda. Todavía me acuerdo el primer día que me desperté allá y me di cuenta que en ese momento conocía ni más ni menos que cero personas en toda la ciudad. No conocía a nadie, absolutamente a nadie. Pero bueno, más allá de no conocer a nadie, ni a la ciudad y el frío, tenía que trabajar. Mi trabajo era desarrollar una aplicación para pacientes con Alzheimer. La idea era que pudieran entrenar su memoria para así disminuir el avance de esta enfermedad. Pero esta propuesta me resultó realmente novedosa e interesante porque la idea era que pudieran cargar las cosas que habían estado haciendo en los últimos días y así entrenar su memoria, pero a partir de sus propios recuerdos. El desafío era grande. El sacrificio, enorme. Pero no les voy a mentir. Yo iba a trabajar al laboratorio de neurociencia y me da cuenta que estaba haciendo lo que verdaderamente quería. Y así todo tenía sentido. Después de muchos días, muchas, muchas horas de trabajo, la aplicación estaba funcionando quizás no era muy hermosa, pero hacía lo que tenía que hacer y bastante bien. Uno podía justamente en su día a día ir cargando las cosas que iba haciendo, y después la aplicación misma, en un formato bastante lúdico y entretenido, nos ponía a prueba a ver cuánto nos acordábamos. Es que claro, no se olviden que estaba pensada para personas con Alzheimer. Y por lo general suelen ser personas mayores. Y sabemos que entonces tenemos que contar con botones, imágenes y textos lo más grandes posible. Por eso decidimos trabajar con Tablets, particularmente con iPads. Y bueno, les decía, esta aplicación andaba, pero bueno, a esta altura del proyecto era importante tener algún tipo de comentario, de evolución de gente que la pueda probar realmente. Entonces decidimos compartir y distribuir esta aplicación dentro de nuestros colegas del laboratorio. Pero, pero resulta que para distribuir una aplicación necesitas la licencia oficial de Apple. Esto se consigue fácil. Es un trámite completamente online, que tiene un costo de 100 dólares. Entonces bueno, le comento esto al resto del equipo, y me preguntan si en ese caso, no sería mejor trabajar con Android. Así como suena. Resultó que sumar 100 dólares al presupuesto del proyecto era un problema. Y es verdad que pasarse a Android era una posible solución. La licencia es más barata, sale 25 dólares. Pero esto también implicaba que yo tuviera que rehacer todo desde cero. Tenía que volver a empezar el desarrollo de la aplicación, pero para andar. Y así fue, como me encontré a mí mismo en Inglaterra, lejos de mi casa, de mi familia, trabajando de lo que verdaderamente quería. Pero conseguir 100 dólares para el proyecto era un problema. ¿Quién lo hubiera dicho? En mi cabeza había muchas, muchas cosas que podían salir mal. Pero en ese imaginario que tenemos del primer mundo, la falta de 100 dólares no estaba en la lista. Y les voy a ser honesto, yo ya sabía que en Argentina la ciencia cuenta con muy, muy poco presupuesto. Pero ese día aprendí que en otros países no es tan distinto. Y me desmoroné, me desmotivé completamente, me distraje. Pero bueno, aproveché que estaba ya para conocer otras universidades y para seguir estudiando lo que quería, neurociencia. Y bueno, fui a un congreso en Cambridge, fui a otro en Londres. En Londres eh, conocí y me reuní con un neurocientífico argentino que estaba estudiando en Inglaterra y me comentó que a fin de año volvía como investigador a Buenos Aires. Pero bueno, más allá de esta distracción, la buena noticia es que pudimos conseguir los 100 dólares, pudimos conseguir la licencia, la gente probó, nos dio su impresión, sus devoluciones de la aplicación, la mejoramos y pudimos cerrar la primera versión de la aplicación. Y bueno, con esta primera versión bajo el brazo, fuimos con los inversores, se las presentamos y nada, absolutamente nada. Seguíamos sin un peso. Y eso es todo, ¿eh? Eso es todo. No hay remate. ¿Saben cuánta gente se descargó la aplicación al día de hoy? Cero personas. Nadie es que nunca pudimos publicar la aplicación. La aplicación nunca salió al mercado. Y eso, que la licencia nos costó 100 dólares. Y sin descargas, y con las manos frías, me volví a Buenos Aires. Y acá estoy, trabajando en neurociencia, como yo quería, investigando con un neurocientífico argentino que conocí en Inglaterra.